La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Se divide en dos tipos, la propiedad industrial, que protege a marcas y patentes, y los derechos de autor, que protegen a las creaciones artísticas, que son de los que nos vamos a ocupar. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones, ...composiciones musicales... ...obras cinematográficas... ...obras de pintura, fotografía y escultura... ...proyectos arquitectónicos y de ingeniería... ...y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor... ...primero tenemos los derechos morales... ...que serán siempre del autor... ...como el reconocimiento de la autoría... ...o el respeto a la integridad de la obra... ...también tenemos los derechos de explotación... ...que son transferibles... ...como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra... ...hasta 70 años tras la muerte del autor... ...pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño... ...la cultura se encontraba encerrada en los monasterios... Pero en 1439, Gutenberg inventó la imprenta. Y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de An, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra, pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años más otros posibles 14. Desde entonces el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. 1710, 28 años, 1831, 42 años, 1909, 56 años, 1976, la vida del autor más 50 años. ...y llegamos a 1998... ...en este año vimos la última gran extensión del copyright... ...pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años... ...esta última extensión se produjo casualmente... ...justo cuando un conocido ratón estadounidense... ...iba a pasar a dominio público... ...y con él los cientos o miles de millones de dólares... ...generados por su imagen... Para conocer los distintos tipos de licencias que existen, vamos a Barcelona a ver a Ignasi La profesor en la universidad y representante en España de Creative Commons, que es uno de los sistemas de licencias más conocidos del mundo. Ignasi nos va a ayudar a escoger la licencia adecuada para nuestra película. Eh, bueno Ignasi, hemos venido porque queremos eh, el documental que vamos a producir, colgarlo en internet, que todo el mundo pueda descargárselo y copiarlo libremente, y entonces queremos saber qué tipo de licencia tenemos que usar y qué opciones existen hoy en día. Pues a ver, si te quieres centrar en el tema de las licencias Creative Commons, hay otras licencias que más o menos tienen cosas parecidas. Tienes que tener claro primero que todas las licencias, las seis que se ofrecen actualmente, Whatever happened to my computer box, they took away from me It had my files on it, now it's lost, for ripping DVDs I only wanted my god-given right, to use what I have Not what it's stolen a bottle from a friend de hecho, God no careful all the government will take it. Certain is taking circle my driver's rules mind. making sure that I don't break it Now I made the fool So now I'm using free software and I've never been freer and if my never wants a copy got a copy right here think I'll go online and get it all for free And if I don't like it I can change it see free softwares for me. did something new way back in 89, he wrote a license called the GPL, making software divine, those Microsoft asses want an arm and a leg, for you to be their slave, you see their minions almost anywhere, they're in a rant and a rave. So now I'm using free software and